Vamos a ver cómo pixelar los rostros con PixLR, con el editor online. Es una interfaz online, por lo tanto no tenemos que descargarnos nada y ni tan siquiera es necesario darse de alta. Eh, puedes hacerlo y, y, y también como siempre puedes tener una versión Pro, pero en esta ocasión no nos va a hacer falta. Mirad, estoy ya directamente en el editor. Hay dos PixLR, uno que es editor y otro que es Express. El Express, que es este de aquí, pues me va a permitir eh, simplemente una serie de, de pasos muy rápidos para modificar mi fotografía. Pero no puedo pixelar rostros con el Express. Solo los puedo desenfocar para que eh, tenga una visión desenfocada. Pero no pixelar. Para pixelar tengo que ir al editor. Si veis, se ve aquí en la coletilla de la, de la URL que es pixlr.com express o pixlr.com editor. Estoy en el editor y le voy a decir que abra una imagen desde el ordenador. Voy a coger una imagen. Cuando me ha cargado la imagen voy a seleccionar el rostro que quiero pixelar. Utilizo la herramienta de aquí que parece un cuadrado. Pone marcos y pongo el ratón sobre ella. Pincho y selecciono el rostro que quiero pixelar. Para ello, pincho y sin soltar el ratón selecciono la zona que quiero pixelar. Me voy a filtro, pixelizar y aquí voy a seleccionar el tamaño de la celda del pixelado. A mayor tamaño, mayor pixelado. Si veis, aquí es cero, voy a poner un poquito, se pixela muy poco. Pero si lo pongo a tope, se pixela mucho. ¿Veis? Así podéis pixelar las fotos de los niños si sí, bueno pues no deseáis que se vean sus rostros. Ahora simplemente archivo, guardar y guardaría la fotografía ya pixelada. Le voy a poner otro nombre. ¿ok? Y esto es la visión final de la fotografía ya pixelada.